Agradezco mucho su presencia, estoy emocionadísima de estar aquí en Uruguay, ha sido ya un trecho bastante largo eh, para, para poder llegar aquí y a ver, poder venir a un país para representar a los Estados Unidos, a un país como Uruguay que lo ha hecho tantas cosas, ha hecho tan bien, eh, es, es una gran alegría para mí. Eh, acabo de venir de la Casa Presidencial, me reuní con el Presidente, el señor Vázquez, eh, y realmente él dijo lo que, lo que nosotros en Estados Unidos, en gobierno, eh, creemos que tenemos tanto en común entre Estados Unidos y Uruguay. Ya antes, en el siglo XX, digamos, hablábamos de países chiquitos, superpotencias grandes, pero en el siglo XXI, en un mundo que está tan, tan globalizado, ya el tamaño del país importa mucho menos porque lo que importa más es cómo podemos colaborar países grandes, pequeños del cono sur, del hemisferio norte, de todos las, los continentes, es cómo podemos colaborar juntos para, para resolver los desafíos del siglo, del siglo XXI. Eh, un poco hablamos de eso con el, el presidente Vázquez, hablamos de el hecho de que ahora Uruguay tiene una, un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de toda esa agenda global que tenemos ambos países, pero también eh, desde las Naciones Unidas, esa agenda global que es eh, la manutención de paz y seguridad en el mundo. Justo hoy eh, parece que hay un problema enorme, se está reuniendo el Consejo de Seguridad, hay... Eh, en el sur, eh, Sudán del Sur está al borde, parece, de una guerra civil. Se está reuniendo Uruguay, Estados Unidos y otros miembros del Consejo de Seguridad para ver qué se puede hacer desde, desde la comunidad internacional para tratar de, de ayudar a ese, a ese país. Hablamos con el, el señor presidente también sobre eh, la importancia de, de los desafíos, otros temas de seguridad, en ese mundo, el combate contra el terrorismo, por supuesto, contra el narcotráfico, ilícitos financieros y tal. Hay epidemias que nos azotan de un lugar y de otro, epidemias eh, médicas y tal. Eh, pero no solo hablamos de los problemas, sino de las oportunidades que nos trae el siglo, el siglo XXI. Eh, el señor presidente, como usted sabe mejor que yo, eh, tiene una pasión por... Eh, atender a los problemas crónicos, de enfermedades crónicas eh, aquí en su país y en el resto del hemisferio. Hablamos sobre esa carga que tienen los gobiernos de salud pública, de educar a su gente, de cómo, cómo preparar a nuestros jóvenes para, para el siglo XXI, para que, para que sean prósperos, para que nuestras comunidades sean prósperas, para que se desarrollen bien y sanamente y para ayudar a todos nosotros juntos a crear un mundo mejor. O sea que fue una conversación lindísima. Realmente es todo un caballero, el presidente Vázquez. Yo sí estoy eh, convencidísima de que entre Estados Unidos y, y Uruguay vamos a tener esa, esa linda amistad que la hemos tenido por tanto tiempo que va a seguir eh, durante, durante mi estadía aquí en Uruguay. Muchas gracias. Les eh, eh, Hagamos algunas preguntitas Sí, les pedimos por favor que se identifiquen El medio que representan, eh, Javier Muy bien, caballero eh, Buenos días, Javier La día, de Canal 12 Bienvenido, señora embajadora de Uruguay Un par de consideraciones, primero usted hablaba De lo que puede ser potenciar Las relaciones entre Uruguay y los Estados Unidos Nos gustaría saber si ya hay en marcha Algún acuerdo comercial O potencial el TIFO, o tal vez eh, De pronto viabilizar lo que puede ser Un acuerdo entre Estados Unidos y el Mercosur Y lo segundo, usted ya que también mencionaba el Mercosur Usted particularmente vivió una experiencia bastante límite, por así decirlo, en Venezuela, donde tuvo un muy severo con el gobierno entonces. Eh, Queríamos saber cómo está viendo usted esa situación que se está generando eh, en Venezuela desde su ingreso o no al Mercosur y la situación en general de ese país caribeño. Muy bien. Temas comerciales eh, y, y algo sobre Venezuela y Mercosur. Temas comerciales. Yo, yo sí soy bien partidaria de buscar... Eh, de que todos nuestros países busquen mercados, busquen pequeños niches para, para sus productos, porque al final lo que representa son empleos. Y me imagino en Uruguay como en Estados Unidos, lo que necesitamos para nuestros jóvenes son empleos y empleos buenos. Y eso es lo que nos va a traer esta, esta creciente integración. Hace poco eh, trabajamos en algunos de los temas que usted, eh, seguimos trabajando en algunos de los temas que ustedes ya conocen. Hace creo que una semana o dos se anunció, se publicó una, un borrador de una, de una regla desde nuestro Ministerio de Agricultura, Departamento de Agricultura, sobre los cortes ovinos eh, con hueso, ¿verdad? A ver si lo, si lo dice bien. Ya los que no tienen hueso ya pueden entrar. Ahora, entonces, una apertura de mercado... Eh, para los cortes ovinos eh, con hueso ahora que se puedan exportar desde, desde Uruguay a Estados Unidos. Eso se publica, creo que son 60 días, ¿verdad? que Son 60 días que hay comentarios de todos. Por cierto, cualquier uruguayo puede entrarse a la página del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y dar su, su comentario sobre si le parece bien o no, eh, este, este esta regulación. Ahí el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos toma todos los comentarios y eh, puede ajustar entonces ese borrador de reglamento y después publica algo, lo que al final publicará depende de los comentarios que, que reciba. O sea que yo diría que tanto las, eh, las compañías de, buscando buscando comercio, buscando oportunidades de, de inversiones de los Estados Unidos, seguirán en eso, así como las compañías uruguayas buscando, buscando mercado en el exterior y buscaremos todas las posibilidades para, para que ese flujo comercial y es al final esa búsqueda de, de buenos empleos, esa creación de buenos empleos eh, se dé. En, en, lo mejor, en lo mejor posible, entendiendo que estamos eh, enfrentando un, una, una economía un poco difícil ahora a nivel, a nivel mundial. Eh, Mercosur-Venezuela. Yo a Mercosur eh, le dejo por completo, no tengo ningún comentario sobre lo que decida Mercosur en su tiempo aquí. Le pertenece a los países soberanos de Mercosur hacer cualquier, cualquier decisión que ellos, que ellos eh, supongan que sea que sea necesario sobre Venezuela les doy eh, lo que lo que es la posición lo que es la posición de Estados Unidos eh, no queremos violencia queremos que se respeten los derechos humanos queremos que se liberen a los presos políticos en Venezuela eh, queremos que haya un diálogo a través al final no pelearse salir a la calle y, y con violencia sea de la parte que sea, eh, no sirve sino a, a herir a una sociedad, eh, a, a, a maltratar a los ciudadanos, de nada, de nada sirve eso. O sea que estamos eh, apoyando, Estados Unidos está apoyando a este diálogo eh, de los expresidentes, del eh, ex primer ministro español Zapatero, los presidentes Fernández y Torrijos, a que haya un diálogo alentando a todos los partidos, no es solo una parte eh, gobierno o oposición, hay muchos, muchos venezolanos y muchas, muchas, eh, muchos grupos venezolanos que deberían estar en ese, en ese diálogo. Leo. Eh, Caballero. Bienvenido a Uruguay. Muchas gracias. ¿Cómo considera que ha sido el proceso de acogida de los ex de Guantánamo en Uruguay y si piensa que tendría que mejorar la custodia de los mismos eh, para su ubicación física, dado la, la preocupación que hubo sí. con ellos que no fue localizado en los últimos días que se podía haber pasado a la frontera con Brasil. Con Brasil. Eh, cualquier oficial estadounidense va a comenzar por dar un agradecimiento enorme a Uruguay, eh, a los uruguayos, por haber eh, aceptado a estos ex-reclusos de, de Guantánamo. Ustedes bien saben que el presidente Obama lo que, lo que quiere, quisiera todavía, en su tiempo, es cerrar a Guantánamo y lo que hizo Uruguay fue un gesto humanitario, un gesto de ayuda a un socio de este eh, hemisferio, de, de traer a esos ex detenidos eh, y darles, o, darles la oportunidad, cada uno toma o no la oportunidad, pero darles la oportunidad de tener una, una nueva vida aquí en, aquí en Uruguay. Eh, sabrá también que la próxima cosa que dice cualquier oficial estadounidense es que sobre los detalles y las condiciones eh, de que hablamos eh, de los cuales concordamos los dos países, Estados Unidos y Uruguay, esas son conversaciones, esas son negociaciones eh, privilegiadas, confidenciales entre dos gobiernos y no, no, no damos detalles sobre eso. Lo que sí, por supuesto, hubiéramos querido, así como Uruguay hubiera querido que, que el señor Diab permaneciese, permaneciese en Uruguay. Estamos al tanto de los informes que se ha ido uh, de Uruguay a Brasil y de ahí estamos ahora simplemente trabajando y en contacto con autoridades uruguayas y autoridades eh, brasileñas para, para ver cómo se le encuentra a este señor. Para Clara. Caballero. Ah, perdón. No, no, nunca primero. Dale. Caballero. Tengo una, una decisión consiguiendo el tema que abordó mi colega sí. sobre Guantánamo. ¿Puede confirmar si en los últimos días o semanas hubo algunas reuniones entre autoridades de Estados Unidos y de Uruguay para tratar el tema de ex-detenidos de Guantánamo? Y una segunda decisión, ¿Estados Unidos ha hecho algún planteamiento de Uruguay para que Uruguay reciba otros detenidos más allá de los seis. Más allá de los seis, okay, dos eh, sí, tenemos, eh, tenemos a oficiales del Departamento de Estado que vinieron aquí para hablar eh, con oficiales, autoridades uruguayas eh, sobre este tema del señor Diab y, y, y en general de detenidos. Eh, la, la política de Estados Unidos sigue, sigue la misma, eh, alentando a países eh, de todo el mundo a ver si podrían recibir a más eh, ex o reclusos de Guantánamo, pero en cuanto al, a la idea de que Uruguay recibiese más detenidos de Guantánamo, de eso no hemos hablado. Gracias. Gracias. Vallero. Este que en Uruguay. ¿Por qué? Eh, la primera pregunta no puedo entrar en detalles, pero valió la pena preguntar. Yo hubiera hecho lo mismo. Eh, la segunda, lo que quisiéramos para estos señores es que es que se armen una buena vida en Uruguay, que, que se acoplen a, a la cultura uruguaya, que aprendan español, eh, mucho más difícil. Si uno está viajando, entrando y saliendo del país, sentir que tiene un nuevo hogar aquí y al final es lo que quisiéramos para ellos. Mm -hmm. Señora. Bienvenida. Gracias. Gracias. ¿Está bien? <risa> eh, no, en eso quería saber si eh, el año pasado Mario Vázquez viajó a, a Estados Unidos en el marco de, de la Asamblea de las Unidas y en realidad no hubo una reunión bilateral. Ya queda poco tiempo, verdad, pero si se va a gestionar un encuentro o bien algo que es muy complicado, que venga el presidente de Uruguay o bien que en un futuro viaje le va a es a Estados Unidos y se va a completar. Sí, sí eh, no sabemos. Le, lo que sí le digo es que embajadas estadounidenses en todo el mundo ahora, y eso vamos a incluir la nuestra, eh, ya están comenzando los planes para la Asamblea, es decir, ya están comenzando, bueno, a planear, porque el Departamento de Estado hace, planear para qué se va a hacer alrededor de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y sí le digo que, me imagino que un 80 a 90% de las embajadas piden al Departamento de Estado que el, el, el presidente o el primer ministro de ese país se junte en una reunión bilateral con, con el presidente en, vigente, el, en este caso el presidente Obama. O sea que nuestra embajada lo va a pedir, al igual que muchas otras embajadas estadounidenses de todo el mundo. De ahí lo que hace el Departamento de Estado, junto con la Casa Blanca, es que va, va viendo las agendas y, y el tiempo disponible. O sea que es una, es una negociación de, de varios meses. Pero, lo haremos. Siempre vale la pena, la pena eh, pedir. Sí, sí no, se, no se puede todo, desafortunadamente. Caballero. Buenas tardes, señor observador. si yo no entendí mal, usted dijo que Estados Unidos está colaborando con Brasil y Uruguay para encontrar a Dijon. La pregunta es por qué está colaborando, por qué lo quiere encontrar. Tal vez use mal la palabra, estamos en contacto con las autoridades de todos los países. Si por colaborar eh, yo hice mal entender que, está, que tenemos eh, unidades juntas ahí buscando los arbustos, ¿dónde está? No, perdón, eso no, no quiero decir eso. Más bien en comunicación con, con ambos países para saber de ellos, si han oído algo, si han, si han visto algo. Igual nosotros, si, si hemos oído algo de nuestra parte, compartir esa información con, con ambos países. La, la pregunta? ¿Por qué están haciendo eh, Porque nos preocupa cualquier señor como el señor Diab, que una vez eh, estuvo en Guantánamo y que puede ser… Eh, no controlamos a los seres humanos, o sea que quién sabe lo que está en su cabeza, es mejor saber si es, si es o no un riesgo… Entender en qué está, dónde está, qué planea. Eh, en el mundo de la seguridad se hace todo lo posible para, para entender a, a cuáles podrían ser las amenazas y ver si hay maneras de, de mitigar esas amenazas. Pero primero hay que saberlo. Bien, eh, caballero. Eh, digo COVID, decía, quería preguntarle cómo hacen para encarar esta gestión en un escenario de incertidumbre con lo que son las elecciones que se vienen de Estados Unidos y un candidato como Donald Trump, que si bien no se sabe qué va a pasar, tiene un discurso tan eh, contrario a Latinoamérica. Sí. Eh, nada, nosotros trabajamos, yo creo que a, a manera, tengo entendido, a manera de Uruguay, somos un país bastante institucional, tal vez se pueda decir burocrático. eso eh, eh, Tenemos instituciones que venga el presidente que venga, eh, todavía, todavía se funciona en el mundo diplomático hay embajadas eh, de acuerdo a lo que el presidente quiera hay un proceso que se elija al presidente se acepta el presidente que sea sus políticas y se hablan de esas si son nuevas políticas eh, se hablan de esas políticas con el país sea Uruguay o, o cualquier otro puede que si cambia nosotros eh, tenemos la obligación como diplomáticos de representar a nuestro presidente eh, a nuestro país y las políticas del nuevo presidente y eso se seguirá haciendo lo que creo que no cambiará yo espero que no cambie es eh, la manera en que, en que tenemos esta relación tan buena con Uruguay que es una, una relación de amistad y de socio a socio y eso yo sí estoy convencida que seguirá Caballero ver, Lucid, la radio Usted dice que, que ya que hay que tener cuidado con las amenazas de seguridad, puede ser ¿Sí? una amenaza? Podría ser, no lo sabemos. Puede ser, sí, teóricamente. Hay que... libre de Illao? ¿Libre en qué manera? ¿Libre? ¿Puede transitar, puede entrar y salir de los países? Eh... ¿No fue liberado porque no había sospecha de que perteneciera a ningún país? Sí. Bueno, libre en, en cuestión de, de documentos y tal, le pediría que le preguntara al, al gobierno uruguayo, es eso de un estatus oficial o un estatus libre, casi libre, no sé, eso ya le, eso ya es eh, cuestión del, del gobierno uruguayo.